Muy bien, vamos en este momento a recibir a nuestro compañero Arismendi, la antigua, que está en la calle. Arismendi está uh, detrás de la información acerca del PAN. ¿Subió? ¿No subió? ¿Qué ha pasado? Adelante, Arismendi. Cuéntanos. Sí, muchísimas gracias, así mismo es en esta ocasión me encuentro acompañado del señor Felipe Herrera quien lleva más de 40 años elaborando pan Felipe, ya eh, se ha anunciado este aumento del pan, nos gustaría saber desde cuándo será efectivo este aumento del precio del pan el, el aumento del pan definitivamente será eh, a partir de este día, martes 15 de de junio de 2021, y se, hay, se irán haciendo ajustes, pero ya el aumento es, eh, no tiene reversa. Será. La, la otra vez se, se anunció un aumento, sin embargo no fue efectivo. ¿Por qué se no se hizo efectivo porque el gobierno tomó la responsabilidad, que yo lo consideré que fue una carga demasiado fuerte, y tomó la, la, la iniciativa de, de darle a los productores del pan un subsidio de $500 pesos en cada saco de harina. Pero eso es una carga que ningún gobierno la puede cargar. Es muy difícil porque donde se producen 15, 20, 30, 50 sacos de harina en diferentes panaderías, ya que el pan es uno de los productos que más se consume en la canasta familiar porque tiene varios, varias entradas y varias salidas. ¿Cuáles serán los nuevos precios del pan, Oriente? Fíjate bien, este pan de ese tamaño se estará vendiendo a 2 por 15. ¿A ¿Cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 5 pesos. Y este se, vendrá, se venderá a 10 pesos. Este lo, lo vamos a mejorar un poquito más para mantenerlo en el mercado a 5 pesos, porque la, la, la harina es variedad, diferentes clases de variedades. La gente busca un pan mediano, un pan grande, un pan. Diferente clase de pan. Entonces nosotros trataremos de mantener las diferentes variedades que producimos. Pero el aumento es irreversible Pero nosotros visitamos varios establecimientos comerciales esta mañana Varios formados Y aún se mantenía el precio del pan igual ¿Por qué? Sí, porque hay que consumir el excedente de lo que se hizo eh, en, la, en los días que se han hecho Pero que se han producido Pero ya a partir de martes 15 Ya van a comenzar a producir pan Para vendirse a 10 y a 2 por 15 Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Felipe Herrera. Agregar, señores, que para mañana la UNFI, la Asociación de Panaderos de la Provincia de Duarte, tiene programada una reunión en su local donde estarán eh, adoptando una serie de medidas ante esta situación que, de acuerdo a lo expresado ya por las personas que producen el pan, estos incrementos se debe a, su, a la supuesta alza de la materia prima. Lo cual el PAN, señores, ha registrado un aumento de casi un 100%. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al estudio. Muy bien, gracias, bueno. Arismendi la antigua. Bueno, señores, cosa, hay un aumento bueno. del PAN. Y un dato importante que da, él dice que es inminente el aumento, que posiblemente no se dé ahora, en esta semana, en unos días. Y bueno, depende de lo que a los puertos que se lleguen a esa reunión que van a sostener, los panaderos, eh, veremos las informaciones eh, en las próximas horas. No, no sé si era hoy que decía que es la reunión o mañana, pero sí es inminente el aumento de este producto elemental, básico para toda la familia dominicana y también para los más desposeídos, porque con un pan, un café, amado, se desayunan en una casa. Una funda de pan te cuesta 50 pesos, el pan está 5 pesos. Imagínense que usted tenga que dar 100 pesos. Por una funda de pan, cuando el, el día a usted le sale más o menos en 300, 350 pesos. En el desayuno se está yendo ya casi el, el, el, un porcentaje importantísimo del sueldo, de, de lo que, cuando hacemos estos cálculos bueno. de lo que consumes por día, por día. Entonces, el gobierno tiene en las manos un gran reto, que es la estabilización de los precios A propósito de que la OTAN, amado, te daba el dato... Que hablaba que el alza de los productos de consumo es a nivel internacional que se está dando Que no es algo propio solamente de la República Dominicana Y citaba específicamente el caso del aceite, de las harinas Que ha aumentado en todos los países el precio de estos productos básicos Para la producción de muchos eh, productos de consumo Y en el caso del aceite que se utiliza mucho Pero vamos a disminuir el uso de aceite que tampoco no es, que es muy beneficioso para la salud Aunque no es la solución Amado, tenemos algunos WhatsApp. Sí, vamos a leerlo. Vamos a ver qué. Eh, Antonio Rosario dice, Yerjan, has hecho un comentario objetivo e imparcial. Dice Antonio, así se exponen las ideas. Y Esther Vargas eh, nos manda esta foto de que Codopime había desmentido ya el aumento del pan. Dice, dijo Codopime, muchachos, en Ay. WhatsApp, que es un grupito pescando en Río Revuelto. Eh, esta información que se viralizó ayer y que escandalizó y preocupó a muchas familias El aumento del pan, pues Codopime lo ha desmentido Posiblemente tengamos más WhatsApp, pero eh, deberíamos de actualizar bueno, Hay allá. una información que da cuenta que los industriales de la harina, o sea los panaderos ¿no? uh -huh. eh, Tienen una rueda de prensa hoy para hablar sobre el tema en Santo Domingo Rueda de prensa en la mañana, esas son ruedas de prensa que se dan a las 9 o a las 10 de la mañana Así es que ya recogeremos la información para todos ustedes y rendirse, la verdad, a todos nuestros amigos de qué pasó con la rueda de prensa de los industriales de la harina, los panaderos. Vamos a ver qué, en qué termina este asunto del pan. Terrible, terrible, amado. Las bueno. familias dominicanas y las más poseída serían las más afectadas. Claro, porque es un producto de mucho consumo. Lo que es el consumo pan, masivo. el pollo, aceite, arroz... Son productos que lo consume todo el mundo. Que están por las nubes. Exactamente. El, el, el salario, los ingresos de las familias se están disminu disminuyendo de manera muy preocupante Mira, en estos momentos. las protestas no son más en este tiempo, porque primero el gobierno no tiene mucho tiempo. Un gobierno que lo que tiene son 10 o 11 meses. Eh, segundo, el tema de la corrupción que se ha venido enfrentando, que de alguna manera baja un poco la presión. ¿no? De la... Pero el tema de, la, de los precios y eso hay que ponerle mucha atención porque eso puede provocar una situación grave en la República.